Sigan tomando clases Nos apagamos para ver si los tuyos ya tenían avance Ninguno avanzó, llegó nuestra hora y entraron en trance Andamos loki, desde cero rompiendo la base esto en este remix ya no tienen chance, yeh Neta, neta, quítate mi flo que lo pestas Tú estás loquito por la hierba, yo estoy loquito por las hembras Neta, neta, quítate mi flo que lo pestas, Tú estás loquito por la hierba, yo estoy loquito por las hembras, eh hey. Neta que esto está que arde, toda la banda armando desmadreando con el guante En soporte me aguanten, el maldito remix cayó como balde y nadie voltea me miras a los ojos, sientes que te meas. Ando por la brea El barrio me protege, no hay pedo, hay peda Bueno, pues a mí me vale verga Neta, te quién quien Aquí estamos, claro, casa de cristal El mandino en línea, tú eres de virar Me siento canelo, gano por knockout O oh, oh, oh, como Julio Ese cabrón se viró Eres un estúpido, eres un estúpido Neta, neta, quítate mi flow que la apestas Tú estás loquito por la hierba y estoy loquito por las hembras Neta, neta, quítate mi flow que la apestas Tú estás loquito por la hierba y estoy loquito por las hembras, ey Ando con los míos Siempre al tiro, nunca te demores En busca de la lana somos la verga, nunca me ganan Tú nunca sabes escalar de nivel Sigo sumando, ya llegó el cheque Nunca te hablan con la verdad Neta, neta que estás muy mal Tengo un flow demasiado animal Di algo malo y soy un criminal Soy un perro sin bozal Soy su campeón, soy tu final Neta, neta Que están bien pinches puñetas Tiran y luego lamentan Andamos sobre la meta Neta, neta Yo no ocupo que me crean mi palabra está en regla, siempre real, aunque te duela Ardiendo en el bloque, en un convivio O está en un motel, siempre responde Esas infieles que quieren un monster hey, hey, Me tomo una clona para andar activo Contra mi canga aquí nadie es pasivo Siempre en movimiento, la hay imperativo Como una seca y me pongo creativo Por la boca muere el peso Estoy de lambón hasta por fin lo pongo a la mer. Eso de ganarse me da muy bien Me quedaron con cara de panto Cuando me vieron hacer lo que canto Vivo sumando y tú te la pasas restando Solo con Dios te ha firmado el contrato Con la moto frenamos pa' tu bando Te ponemos con color Michael Jackson Deja de fingir puto negro falso Yo no le compro a su mierda de trapo y eh Neta, neta Quítate mi flow que lo apestas Tu estás loquito por la hierba Yo estoy loquito por las hembras Neta, neta Quítate mi flow que lo apestas Yo estoy loquito por la hierba También lo quito por las hembras Neta que soy un cabrón, le pegó a tu abuelo Y a ti con su bastón, parece lobo De cuento por soplón, se la pasan hablando Y lo mando al buzón Wow, Papi no te voy a dar tips, no fuiste cuando miro Que me toman pics, cantan culero ya así me piden fits. I like bitches In a relationships, hey. Oh. Son muy malos, disparen Los quemamos como las brujas te salen Me penetran y ellos se salen Soy la respuesta como Alem Si no, el Walt Disney de tu channel Perra tranquila, lo hago a mi manera No te compliques, no le doy a cualquiera La veo cuando quiero, no cuando ella quiera Le compro un chantaje pa' que aquí estuviera Loco por las hembras, pero también por esa pinche hierba. Cuando salen por mi boca las rimas, ey, parezco una metralleta. Ando viviendo a los locos, rumbo a controlar todito el pinche planeta. Ser millonario, cabrón, ey, esa siempre ha sido mi meta. Sie siempre he prendido, me dicen la llama. Me caen de la madre Lo que te difaman. Andamos con flow que nadie nos iguala. Vender el robot como el futuro Man Sabe quién soy? pregúntala a tu dama. Pa' toda la historia y me estás por la cara. Hablan en la espalda y de frente la maman. ¿Sabes que son pussy, por eso me cagan Elfo Salimos del West Salimos del quiero, Ahora los West Contamos dinero Con este re aumentamos los celos Pa' los que laren Dejamos agujeros Elfo Nos tiran la carne de res Yo ando bien siempre Estoy lo Flow americano Sin ir a la clase de inglés Eso es tartamudo hablas portugués No colaboramos con feca Andamos merodeando la yeca A que apoyamos a, a quien se feta Te estoy buscando los de peca viendo el remi de neta Ey Eso me quieren ver muerto, eh, eh, eh, eh, eh. neta, neta. Quítate mi flow que lo prestas. Tú estás loquito por la hierba y estoy loquito por las hembras, neta, neta. Quítate mi flow que lo prestas. Tú estás loquito por la hierba y estoy loquito por las hembras, ey.